Un año más, Aélices de la Sal celebra sus Jornadas Blancas, un evento que tiene lugar después de la recuperación de estas salinas para su uso tanto comercial como turístico. El viceconsejero de Medio Ambiente del Gobierno de Castilla-La Mancha, Fernando Marchán, asistió ayer a la tercera edición de la Jornada Blanca de la Sal, celebrada en la localidad de Sailices de la Sal. Marchán ha felicitado a los organizadores de esta iniciativa y ha recalcado el arraigo y potencial turístico de la herencia salinera en esta comarca guadalajareña. No en vano, las salinas de San Juan, de extraordinaria relevancia histórica y cultural, están declaradas bien de interés cultural y conforman un conjunto salinero construido en época de Carlos III. Durante la jornada se realizaron visitas guiadas con el fin de poner en valor un recurso que ya ha generado tres puestos de trabajo en el medio rural, lo que se une a las perspectivas de comercialización de la flor de la sal. A la jornada asistieron además del viceconsejero, el alcalde de Saílices de la Sal, José Luis Sotillo, y la diputada provincial Carmen Gil, así como el anterior presidente de la Diputación, José Manuel Latre.